Bueno, pues ya está aquí GPT-4, la nueva versión de la tecnología de inteligencia artificial de OpenAI. Si no has estado los últimos meses recluido en una prisión austrohúngara, seguro que has oído hablar de ChatGPT. Bien, pues los usuarios de pago de ChatGPT ya podemos usar GPT-4. Bien, lo primero que llama la atención es que no cambia casi nada, simplemente el modelo es ahora GPT-4 y de momento parece que el uso lo limitan a 100 mensajes cada 4 horas. Vamos a preguntarle qué mejoras tiene GPT-4 sobre GPT-3. Lo primero que hace es disculparse porque solo tiene datos hasta 2021. Eso no ha cambiado. Y luego nos indica que lo que nos va a decir son especulaciones. Bien hecho. Y vamos a ver si acierta. Mayor capacidad, pues parece que sí que tiene. Mejor comprensión contextual, eso aseguran que también es así. Reducción del sesgo es algo en lo que han hecho mucho hincapié en la presentación. Y es que ha habido muchas quejas sobre los estereotipos que son consecuencia de los datos del entrenamiento que vienen de humanos, no nos olvidemos. También mejora la generación de texto. Mejora la coherencia a largo plazo, lo cual es bueno porque cuanto más largas eran las conversaciones, más frikis se volvían. Aprendizaje en línea y actualizaciones de conocimientos. Esto sería importante que lo hiciera, aunque no me consta, sin que haya un reentrenamiento completo del modelo. Y también predice lo que es la joya de la corona de esta versión, la interacción con otras modalidades. Y es que va a poder aceptar como inputs no solo texto, sino también imágenes, audio o vídeo. Aunque eso de momento no está disponible. En resumen, que podemos estar contentos porque esta nueva versión de momento no implica matar humanos.